¿De qué depende la rentabilidad económica de un negocio? ¿Quiénes son los factores que afectan la rentabilidad económica? Recordemos que la rentabilidad económica la expresamos como un beneficio dividido por el activo. Imaginemos que esta fórmula la multipliquemos por un factor que son los ingresos por ventas divididos entre los ingresos por ventas. ¿Qué estem fent. En realidad no altera el resultado final porque estamos multiplicando la fórmula que ya teníamos por la unidad. Tanmateix, què ens permet fer aquest desglossament? Si ara agrupem els termes de manera que, per una banda, dividim el benefici entre els ingressos per vendes i, per altra banda, definim els ingressos per vendes entre l'actiu, estem veient que la rendibilitat econòmica en realitat depèn de dos factors. Per una banda, de el benefici entre els ingressos per vendes, que anomenarem marge sobre vendes, i, per altra banda, dels ingressos per vendes dividint l'actiu, que anomenarem rotació de l'actiu. ¿Qué es el margen sobre las ventas y qué es la rotación de activo. El margen sobre las ventas han está diciendo ¿Quién es el porcentaje de beneficio que se obtiene sobre los ingresos por ventas una vez deduït todas las despesas operativas? Para otra banda la rotación de activo han està está indicando ¿Quién porcentaje de l'actiu recupera les las ventas? Para ho vamos a veure amb el anterior porque la rentabilidad económica nos donaba aquel 5,3%. Sabían que, para una banda, el beneficio bruto que se obtenía era de 80.000 euros, habían invert... obtenido unos ingresos de 600.000 euros. Por tanto, el margen comercial era de un 13%. Para otra banda, sabían que, habían invertido un activo de 1.500.000 euros, recuperaban los vendas vendes 600.000 és es decir, un 40%. Si intentamos interpretar estos dos resultados, lo que viendo es que la empresa ha conseguido un margen del 13%, es dir, para cada 100 euros ingresados, le queda un beneficio, después de haber deduido todas las despesas operativas, de 13 euros. Per otra banda, quién está en la rotación de l'actiu amb aquest 40 que 40%? ens está que se han recuperado un 40% del activo invertido, las ventas de la empresa. En conclusión, los dos factores que afecten la rendibilidad económica de un negocio son el margen comercial y la rotación del activo. ¿Qué nos interesa para hacer un negocio al más rendible posible? Aumentar al máximo el margen sobre las ventas y aumentar al máximo la rotación del activo, porque son todos dos factores directamente proporcionados a la rendibilidad económica. Para ver cómo puede variar la rentabilidad económica según cómo els sus componentes, us convido a que a que en el en Excel denominado la gallina de los ous d'aurats, en el quals podeu ver un simulador donde, variando los diferentes componentes del beneficio y del capital, podeu anar ver cómo varía la rentabilidad económica. Doncs, si has entès el concepte de marge de vendes i rotació de l'actiu, ja saps conceptiva la rendibilitat econòmica d'una empresa i, per tant, estàs preparat per posar aquests conceptes en pràctica i el dia que tinguis un negoci poder saber si aquest negoci és rendible o no.